Zetas de Sevilla, la estructura de madera más grande del mundo. Familia, este es uno de nuestros videos más especiales. Primines ha sido una noche tarde, una tarde y noche mágicas. Recuerda esto que la vida es bella y todos nosotros somos unas estrellas. Hasta un próximo video por Sevilla. Y, y sale un botoncito rojo y ya es que está grabando, ¿sabes? Pues está grabando, ¿eh? ¿Ya está?